Hola, buscadores. La pregunta de esta semana ya la he contestado anteriormente, ¿no? Pero con el tiempo es lógico que haya personas que no hayan escuchado mi respuesta o que haya quedado alguna duda. Así que la vuelvo a contestar. Porque tiene que ver con el karma. Eh, bueno, la pregunta concreta era de que es, quién determina si el karma es bueno o malo. Pero claro, hecha la pregunta así... Ya se ve que se supone o se da a entender que hay alguien que, te, que decide que tú vas a tener un karma negativo o un karma positivo, o sea, que se te va a castigar o premiar. Es una manera de pensar lógica porque se nos ha inculcado, sobre todo en donde hemos aprendido la religión católica, ¿vale? O sea, en toda la tradición religiosa la católica principalmente, uh, existe la noción de pecado y castigo. Hay alguna religión que no es así, pero la mayoría van por ese lado. ¿vale? Te explican que uh, tienes que ser bueno y seguir las leyes divinas para evitar caer en el castigo divino. Bien, vamos a ver. En parte es cierto, pero <risa> en parte es falso. Por un lado, no hay ningún Dios que te castigue, ¿vale? No hay una idea de alguien que vigile ni Dios, ni registros acásicos, ni nada raro, ¿vale? Ni nada, no hay nadie que te castigue, eso que quede claro. Y la palabra bueno o malo, la dicotomía entre buen, bien y mal, es algo muy relativo, relativo a las personas, porque según... En qué persona, en qué cultura, en qué civilización, en qué época hay cosas que están bien, que se consideran correctas, moralmente correctas y otras que no. Entonces, eso no, ya, ya demuestra que la idea de bien y mal no es, no es aceptable en el universo. Lo que hay en el universo son leyes cósmicas. ¿vale? Esas leyes cósmicas, universales, como quieras llamarlas, son válidas para todo el mundo y para todas las épocas. Y son inevitables, pero no porque haya un Dios que la provoca, o la cast te, te castiga o, o te premia o algo así, que interviene. No, son leyes que en el universo funcionan solas, forman parte de lo que llamamos las leyes del universo. Igual que hay una ley física que funciona para todo el mundo igual, que es la gravedad, y que no hay nadie que decida tú te caes o tú no te caes, vale, no existe eso, es una ley que si te pones bajo su efecto, te va a afectar, punto, te afecta y ya está. Y no es ni bueno ni malo, porque tú te pongas en una situación sin darte cuenta quizás de que puedes caerte, no es que seas una persona mala. Y si te caes, no es un castigo, ¿entendéis? Hay que entenderlo así. Las leyes cósmicas funcionan automáticamente. Si yo no soy suficientemente ágil en el paso de saltar un bache y me caigo dentro, no hay, ni soy yo malo, ¿vale? ni se me está castigando por ser malo. Es un hecho, punto. Yo no he tenido en cuenta quizás mi agilidad, entonces ahí hay una equivocación en todo caso, podríamos llamarlo así, un malentendido, una equivocación y bueno eso ha provocado que se ponga en marcha la ley de la gravedad me tire para abajo y me caiga y me haga daño por ejemplo vale así es que hay como, como hay que entender el karma no es nada más que la reacción a una acción tú haces algo y eso provoca una reacción eso es el karma ¿vale? y eso manda ondas de reacción que funcionan hacia el universo y el universo te lo devuelve, te lo devuelve exactamente como tú lo has dado, bien, ¿qué es bueno o malo?, o sea, ¿quién determina?, bueno, ya no el quién, hemos dicho el quién no, pero ¿cómo se determina si es bueno o malo?, <ríe> vale, pues para el universo no hay nada, ni bueno ni malo, <ríe> digamos que igual de bueno para el universo sería... Ahora me invento que nazca un ser humano o, los, o que aparezca nueva vida en un planeta, eso seguramente nosotros podríamos considerarlo bueno. Para el universo es un hecho, no algo bueno. Cuando hay una supernova, una estrella que termina su ciclo de vida y explota, nosotros lo podemos considerar malo. Hay una destrucción. Para el universo, eso no es bueno ni malo. Es un hecho que forma parte de la evolución de las estrellas. Y punto. ¿Vale? Por lo tanto,. ¿Quién determina si es bueno o malo el karma? No quién determina el karma. Quien determina el karma es las leyes universales. Pero si es bueno o malo, ¿quién lo determina? Tú. Tú eres quien decide si eso lo consideras bueno o lo consideras malo. Tú o tu entorno o la sociedad, me refiero que es el ser humano el que le da significado a la palabra bueno o a la palabra malo. O sea que, olvidaos, no existe nadie que castigue ni premie, pero sí el universo tiene unas leyes que si te las saltas, recibes el efecto de esa ley, punto. Lógicamente, si a ti no te gusta caer, si a mí no me gusta caerme, yo determinaré que ese karma de haberme, no haberme fijado en el bache o de no saber que no podía saltarlo, pues... A mí me ha afectado negativamente porque me ha hecho daño, pero desde otro punto de vista me ha hecho un bien, puesto que me ha hecho aprender mis limitaciones, aprender a fijarme más, a aprender. Y eso es lo más importante para el alma. Por lo tanto, incluso lo negativo, lo que nosotros llamamos negativo, es positivo en la evolución, puesto que te ayuda a aprender. En líneas generales. Hay excepciones para todo, evidentemente, ¿vale? Lo digo más que nada para entender a qué me refiero, pero nadie nos castiga, en todo caso nosotros mismos, porque decimos, uy, esto que, que me pasa no me gusta es por causa de un karma malo, nos castigamos nosotros mismos, eso sí, mentalmente si tú quieres, pero eso añade problema al problema que haya, o podemos hacer lo contrario, considerar que todo lo que nos sucede es para nuestro bien, y entonces cualquier karma es positivo. Tú decides. Yo ya he decidido. Dudas, preguntas, en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo.